Desde el Grupo de Trabajo de Medio Oriente y Norte África, eh, soy el co-coordinador, mi nombre es Juan José Bagni. Junto a eh, Sergio Moya y Alejandra Galindo compartimos la coordinación de este grupo que es el segundo periodo digamos, de una red que eh, se integró de investigadores dedicados a temáticas vinculadas al estudio del mundo árabe islámico eh, en América Latina. Eh, esta red principalmente estuvo inicialmente conformada por investigadores principalmente del área de relaciones internacionales y, bueno, tratamos en nuestro periodo de integrar eh, a otros campos disciplinares, sobre todo a la ciencia política, la sociología, los estudios migratorios, la antropología, la historia. Y hoy logramos conformar una red de eh, 78 investigadores, 44 mujeres y 34 varones, eh, de una amplia diversidad, digamos. Lo, lo más importante y el logro que nosotros podemos rescatar de estos tres años es que logramos ampliar el número, ampliar la membresía, la representatividad geográfica, eh, ya no solo concentrada en algunos países de América Latina, sino también eh, de muchos países que, que no, no eran anteriormente muy representativos y que es una tendencia que tendremos que continuar, y también incorporando a otros especialistas de otros espacios geográficos. Eh, en nuestro caso, eh, la apuesta es también incorporar y tener un diálogo mucho más fluido con eh, nuestras áreas objeto de estudio, por supuesto, con países de la región de Oriente Medio y, y el Norte de África. Eh, en ese sentido, nuestras actividades estuvieron orientadas a potenciar este, el afianzamiento, como decíamos, de esta red, a través de encuentros eh, regulares, un encuentro al año. Eh, la pandemia nos obligó a... Fue una ventaja, en cierta manera, porque eh, de los encuentros eh, eh, presenciales que teníamos, eh, eh, tuvimos una eh, organización de un encuentro, un primer encuentro virtual en el año 2020 con los investigadores de la red, donde ya se fueron incorporando, como decíamos, ya nuevos integrantes. Eh, y en el año 2021, eh, optamos por un formato de avanzar hacia jóvenes investigadores que estaban trabajando sobre todo en tesis de grado, de maestría y de doctorado y que no estaban eh, sistemáticamente incluidos todavía o que estaban participando en grupos de investigación de diferentes países y eso nos dio una ampliación eh, muy, muy, muy eh, extendida de, de, de nuevos miembros de la red y de jóvenes de diferentes lugares de la geografía, y ahí ya sumamos también a integrantes de algunos países árabes, de España y del resto de eh, América Latina. Eh, estamos satisfechos por esta expansión y eh, creemos que se puede continuar en, en la renovación, si es posible, del grupo de trabajo, con nuevos coordinadores y con esta apuesta por una renovación y una ampliación eh, geográfica, sobre todo de aquellos eh, países de América Latina que todavía nos falta eh, contar con algunos representantes y afianzar también, por supuesto, los lazos con eh, investigadores, con redes, con espacios de investigación académicos y con organizaciones sociales del resto de Latinoamérica, pero también eh, del mundo árabe.